Bueno, hola a todos. Mi nombre es Julián Egea, soy de Barcelona. Yo vengo de... Ya, yo ya trabajo como desarrollador, concretamente como desarrollador de Java. Y llevo ya cuatro años trabajando de, de ello. Y encontré coreco de School, pues mira, sinceramente, por, por un anuncio en Instagram. Para qué mentir, o sea, así de claro. Y quise probar y ya llevaba tiempo queriendo aumentar los conocimientos y dedicarme a lo que se lleva ahora, que es JavaScript, que está desde hace ya muchos años, está en boca de todo el mundo y no sé hasta cuánto tiempo va a seguir, pero tiene que pintar que para largo. Entonces, bueno, eh, decidí apuntarme y aquí estoy el, el, con el proyecto final. Bueno, mi proyecto se llama o -music, vale? Ya viene de un proyecto previo que hice cuando estudiaba el ciclo superior de desarrollo de aplicaciones. Y quería, aplicar, quería volver a aplicar lo mismo, sinceramente, por ver cómo se hace con la tecnología de hoy en día. Como se ve aquí con Node, con Yarn, con Typescreen, Next.js, con React y con Fastify. Y bueno, sencillamente es, es, es básicamente una red social para gente que un, su único interés es la música. Y bueno, vale que en Instagram te puedes promocionar y tal, pero yo creo que si saliera una buena plataforma bien implementada con estas características. Yo creo que. Igual serviría, no se sabe, pero bueno, entonces eh, primero de todo, bueno, necesitas iniciar sesión, vale? En, ya adelantando la parte del inicio de sesión es una parte de la que estoy verdaderamente orgulloso porque está externalizado con con Aucero. ¿Vale? Y sobre todo me he tenido que pelear mucho, leerme mucho la documentación de auth para poder llegar a entender cómo externalizar una parte de su servicio que ya de por sí dices ¿para qué quieres externalizarlo? Si ya te lo dan. Bueno, depende a, lo, a las necesidades, ¿no? Yo en mi caso encontré que sí que me hacía falta eh, externalizarlo, por lo menos el registro. ¿Vale? Entonces, bueno, tú como usuario te registras, por ejemplo código de school. Y lo, todos los campos son obligatorios, pero no por tema de falta de tiempo, no he podido hacer el tema del frontend de enseñar cuando no está bien y demás. Vale, por ejemplo, tampoco están las fechas controladas, que es por tema de un poco falta de tiempo. Y bueno. Pero, eh, el usuario puede, puede seleccionar una de las tres cosas que, dependiendo de lo que selecciones, tienes unos permisos u otros. Eso mmm, tampoco está aplicado, pues no... Estuve leyendo documentación y tal, pero no me llegó a quedar bastante claro cómo el tema funciona de, sobre todo, los grants que tiene la API para conectarse con auth y demás. Entonces, no hay restricción alguna todavía. Pero bueno, quedamos al usuario. Eh, no redirige a, a la página principal, pero bueno, si no sale ningún error ni nada, ahora lo veremos. Entonces hacemos el login, nos reconoce como usuario. Y ahora ya estamos dentro y aquí podemos ver el perfil. Vale, y también en el dashboard de Aucero de los usuarios vemos que está el usuario creado. Luego también además, por lo que he comentado de externalizar el registro, he creado una entidad directamente ligada al usuario de AUCero que extiende con los campos que yo necesito, concretamente para, para mi aplicación, que se guarda en, en MongoDB con Mongoose. Y la API está eh, por aquí, está hecha con, con Fastify y aquí está la API. ¿Vale? Hay que guardarse una serie de claves para el tema de hacer la conexión correcta con tu con tu aplicación y que conecte al backend de, de OZERO con la dependencia de, de Fastify y la implementación de OZERO también, por el tema de autenticación para enviar tokens y, y demás. Entonces, con esto crea... El usuario y aquí directamente se va a la API API.0 y le dices, créame este usuario. Tú le pasas un JSON con muchos campos que la mayoría son opcionales. Entonces tú le mandas exactamente lo que necesites. Por ejemplo, el email, el username, el nombre. Esto lo he cogido de la imagen que te da por defecto a cero. Y esto, muy importante, es la conexión a la que tiene que apuntar. Porque si no no, te, no le estás diciendo a qué base de datos tiene que guardar el usuario. Y bueno, aquí la contraseña y demás. Entonces, una vez creado, crea la extensión de ese usuario, que lo he llamado UserExt, abreviación de user extra, y entonces lo guarda en Mogus con la relación de la O cero y Y poco más. Con esto podemos ver que ha creado la colección de User Extras. Y aquí tiene el usuario creado. Con el au 0 id este que podemos buscarlo. Bueno, podemos verlo en el en el usuario. Auth0ID que acaba en BCD. Pues aquí lo mismo, aquí está. Vale, entonces ahora tú como usuario volvemos a lo mismo, como no hay restricción de, de todavía de roles bueno, eh, lo que ahora se puede hacer es crear conciertos, pero como buen evento de música, ¿qué sería un evento de música sin conciertos? Entonces, por ejemplo, creas un concierto, ¿vale? No está controlado el tema de que sea un día anterior al actual o que, o que sea hoy, pero bueno, es una cosa que también quiero implementar. Y aquí pones como el aforo. ¿Qué quieres que tenga? De momento está, capa, está capado a mil, pero bueno, de momento ya sirve. Entonces le damos a crear y ahora para ver todos los conciertos, esto no necesitas estar logueado. Entonces aquí ves una lista de todos los conciertos. ¿Qué puedes hacer tú como un usuario a la hora de ver un concierto que está creado? Te puedes apuntar a él, ya sea como músico, para, para tocar allí, hacer un concierto tú junto con otros músicos o bandas que vayan es que las hay o como fan como decir voy a ir al evento básicamente entonces también está hecho de que cuando como esta lista es global no tiene ningún tipo de filtro esto automáticamente ya detecta el usuario si es tanto el propietario como si ya está apuntado aquí que no te deje porque si no qué sentido tiene entonces aquí también puedes ver la información del concierto que no está terminado el detalle, pero bueno, también quería implementar que pudieras modificarlo más adelante y demás. Lo que sí que funciona son las candidaturas. Vale, si tú quieres ir a un concierto y quieres ver las candidaturas, eh, básicamente lo que vamos a hacer para ver que funciona es crear un usuario nuevo. Vale. Que sea así rápido. Vale, entonces iniciamos sesión. Volvemos a ver que ha funcionado bien el registro y demás. Entonces ahora, a la hora de buscar conciertos, te puedes apuntar a él. Lo que significa apuntarse a él es tanto asistir al evento como, como fan o como creador de música o creadores de música, en caso de que sea una banda. Entonces te apuntas. Todo esto tema del formulario está hecho con Real Hook, Hook Forms. Y bueno, también para obtener la lista de conciertos y demás, está prácticamente todo hecho con SWR. Todo lo que son métodos de obtención, ya sean con token o sin token, están con SWR y, los, y las acciones de registro como la creación y, y el registro de usuario está hecho con, con Post, con Axios, obteniendo también el token de AU0, que gracias a la implementación de AU0 que podemos ver en el frontend, podemos obtener el token de AU0 que proporciona ese usuario y podemos usarlo para toda la aplicación, creando un componente que, que, que he llamado out switcher y, y poco más, una vez te apuntas... Puedes ver las, tus candidaturas, que no está terminado, y puedes acceder también a la información del concierto. Y lo que me faltaba por implementar, pero no me dio tiempo para llegar a hoy, es poder gestionarlas. Tú, por ejemplo, si ves una candidatura, o sea, entras como usuario... Y puede, no hay notificaciones todavía, que es lo que me gustaría añadir también, y si tú ves las candidaturas y eres el propietario, puedes aceptar o rechazar o ver la, el perfil del candidato, que está aquí, por ejemplo. Y poco más, eso es lo, lo fundamental en lo que consiste Omusic.